Vamos a hablar con, con Eugenio, es un agricultor de la comarca de Estepa. Gracias a sus 34 años de experiencia en el cultivo del olivar, Eugenio tiene un profundo conocimiento técnico y además utiliza nuestros productos desde hace más de 20 años. Eugenio, cuéntanos un poco tu experiencia del Cobinet forte MZ en campo. Pues el Cobinet forte eh, lo llevo conociendo muchos años y utilizando muchos años y lo suelo usar más en primavera.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 Me comentabas que habías usado el, el Aikido. Eh, cuéntanos de qué manera lo has aplicado y qué, y qué resultado has obtenido. Pues la experiencia con Aikido ha sido bastante buena. Lo he utilizado en, en el tratamiento de PRAI Generación Antófaga y es un tratamiento donde se aprecia muy bien la eficacia del producto, puesto que la plaga está en el exterior y se ve perfectamente cuando es eliminada. Vamos a incorporar en nuestro portfolio Ascensa un nuevo producto, un fungicida Flecha Supreme,